15 minutos, tradicional volado. Ceremonia de Capitanes. Sergan al centro, los Capitanes Defensivos y Ofensivos, Adrián Vega, Juan Sebastián Castañalo. Y así va a comenzar este encuentro con la pata de kickoff que da inicio a la escuadra visitante. ofensiva de la escuadra de aguiluchos. Ya se centra en trunfar el estendido del honor. El aguilucho. Que se escuchen esas gorras para la mascota. Primera oportunidad. Primera oportunidad de yardas para avanzar para la escuadra de aguiluchos. un pase ¡Oh, exitoso ¿qué? vamos a más allá de vamos a ver qué logran conseguir en esa en nueva oportunidad el nuevo empezó, vamos a más de tres yardas Estamos con este tercero de muy cerca ya de la zona la Inicia la jugada. Pase, pase, Con la de la pase, y posición listo bueno, para empezar y el muy bien, ya 30 de equipo contrario primera pues, oportunidad de aguiluchos para poder anotar en posición vamos la ver a la jugada la carrera. Se quedó en oro 81 va a mencionar que la defensa De aquí es la más fuerte De la excepción que la excepción la de los controles Número vamos a ver Pase Vamos a ver qué logra. Vamos a ver qué logra la ofensiva, la defensiva de aquí, y parece que no van a poder conseguir absolutamente nada. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 10 yardas para avanzar para la escuadra visitante. un pase largo. Completo, pase incompleto por parte de Cuarta oportunidad, 10 yardas para avanzar para la escuadra visitante. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar para la escuadra local. Empieza la jugada, un pase corto y va a haber un pañuelo que bola ahí. Vamos a ver, creo que es de contra del equipo de Pieles Rojas. de terreno. Después de un castigo. Repite Down, 15 yardas para avanzar para la escuadra local. Bien, bien los controles carrera no, poco más, Segunda oportunidad para la escuadra local. El balón es recibido. Parece que va a correr, va a decir por el balón y es capturado. Yardas. Ya hay posición inofensiva tercera oportunidad y pase completo obteniendo su primer 10 para la escuadra local primera oportunidad para la escuadra local 10 yardas por avanzar Tiempo fuera para la escuadra local. Primera oportunidad 10 yardas no, por Primero, avanzar, avanzar para la escuadra para local. Tienen tiene los controles, vamos a ver que logra. Primera 10 por avanzar. Muy bien, recibe el balón. Va a ser un a no, no, no, si sigue, sigue, sigue. sigue. Muy bien. Si avanzando, se va a el presidente un pañuelo. Vamos a ver si es en contra del equipo de... Aguilucho la jugada cerca de la yarda 40 una anotación. Aguilucho ya superando la yarda 30 del equipo contrario y casi llegando a la 20. Muy sí, cerca que de la, la zona de ahí. anotación. inicia vamos a ver. Inicia la jugada, hacia el balón. Sí, Decide de llevarlo. Vamos a a la de la no da el regla. un poco de una yarda. Segunda segunda oportunidad para Aguilucho Muy cerca de la zona de anotación. Vamos a ver qué pasa. Empieza la jugada, recibe el El va a El gobernador está capturado. que la ofensiva de Peleron está muy cerca. Esa adaptación es de contrario. Ya, listo Juan, privado. Empieza la jugada. Con pues por el balón. capturado. Vamos a ver si esta ofensiva lo van a conseguir. Vamos la jugada, los a si lo vale conseguir. La primera anotación para equipo de Iucho Viene ahí, la carrera. Y el derivado, luego, va a conseguir un poco más de experiencia yardas Va a ser tercera y Bien, de nuevo. Se Los oficiales indican que ha terminado el primer cuarto de este encuentro. Termina la prensa previamente, en último momento. Arduo a menos para defender siempre al equipo y estar aquí en el centro de la novia de la alta. Pero a ver, yo creo que el sargento va a llevar el partido de hoy. Pero luego la ilucha, que anda. Y así es como inicia la segunda parte del encuentro, segundo cuarto y que y había... vamos a ver que consigue va la... a ser el lamentablemente Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para la escuadra visitante La defensiva Logra detenerlo en la línea Segunda oportunidad Para la escuadra visitante Esto, lo visitante. Vamos visitante Tercera oportunidad para la escuadra visitante. Dos yardas por avanzar. El de empieza, empieza, no el equipo de Aquino, Cuarta oportunidad, aquí viene, vamos a ver si aquí viene, muy alta, pero muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, muy muy alta, muy la defensa cruzera, serie ofensiva el equipo de Inusión la primera actuación de la noche sí. sin duda ha sido un poco complicado para que Inusión pueda traspasar a de de. la el... recupera recupera lo el... hoy de la escuadra visitante obteniendo así su primera oportunidad nuevamente primera oportunidad ya nos a pasar la escuadra la ofensiva visitante. de Vital está lista <risa> un poco más, si me tardan. vamos a ver si logran conseguir es difícil para traspasar la defensa de Miller Rojas, sin embargo también el poder ya que les inicia la jugada los la defensa de Miller Rojas Piel roja. Primera oportunidad y yardas para avanzar para el equipo El equipo se prepara. Calor. Derribado, derribado cerca del los dos, un poco más de dos yardas. El equipo de Piel roja. El equipo de Piel roja sigue avanzando. En posición. Acertado. Tacheo bastante bueno. De ¡Ah! y, la, afortunadamente el equipo defensivo de Aguirre ha logrado detenerlo de otra vez. Cuarta oportunidad y siete ganadas cuatro cañas de logra detener una vez más al equipo de Piedras Rojas con su línea defensiva, la cual es caracterizada por siempre negar que el equipo contrario avance. Vamos a ver si así si, si, si lo logra. Cuarta oportunidad, siete años Parece que se van a jugar un gol de campo, dos, No lo alcanza, no es bueno. Una mala partida. Y dice la jugada, un paso, un paso, corto no incompleto sí, sí, es completo el completo cerca de la parte ofensiva vamos a ver que consigue las controles y es el pase y completo a conseguir un poco más de yardas vamos a ver sí, si en el... En el esfuerzo que hace ella con día cada, cada jugador ¿no? completo eso, aplausos para los aguiluchos. Que se sienta, jóvenes, que el día de mañana hay puente. Lleva la, la moral en estos cuatro días de atracinan. Muy bien, inicia. Un poco largo ahí. Están a correr el balón a partir de la yarda. Vienen a ganar y solamente uno lo va a hacer desde hoy. Sí, vamos que vienen con manos, vienen corriendo el balón. Día día, verdad, bien, de hecho, Yo, de puerta, los oficiales indican los dos minutos del último segundo cuarto. La Cuarta oportunidad Seis yardas, posición de patada Despeje de Hay castigo, vemos que indican los oficiales Sí, no y y Cuarta oportunidad nuevamente, repite Dan, Fue castigo. Viene la patada de despeje para la escuadra visitante. Inicia la jugada. El tandeado cerca de la yarda cuenta a ver Gabeki consigue el muro de pero no lo suficiente, ya Cuarta oportuni cerca de matar. Primera oportunidad Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra local. Esto es pase diez, completo. completo e <susurra> Segunda oportunidad. De 4 o 3 yardas aproximadamente por avanzar para la eso, escuadra local. Se va por el balón. por el balón. Primera oportunidad nuevamente, es pase. Primera Por otro lado, la no muy completo, nada, logrando avanzar sí, dos yardas que aproximadamente. Que... Segunda oportunidad, ocho no yardas no por avanzar. El de, de castigo, el oportunidad de mover el equipo si de se el en la línea. el equipo de Aguilar, de Aguilar, el de Vamos a ver, Víctor Ramos ya. Segunda oportunidad, inicia la jugada. Esa U, la y la recorte del balón Lamentablemente, sí. el, el fútbol americano necesita una preparación física muy importante para evitar todo tipo de lesiones, lamentablemente por el tipo de jugados a veces el juego. Uh, ¿tú? ¿tú? ¿tú? ¿tú? Y así es como termina la primera vale, parte del de de de encuentro de... con el marcador 0-0. Y así finaliza la primera mitad. Claro, esperemos que tengan un excelente desempeño. La Viene la, la patada. Y así es como va a iniciar este segunda, la segunda parte Se de este encuentro. Ahí el equipo de inicios, las últimas instrucciones. Antes de dar la pasada que, para que comience la segunda mitad de esta noche. Con marcador 0-0. Todo listo en el emparrillado. Se encuentra listo para patear. Ahora da inicio de esta segunda mitad de esta noche. Está ahí. Larga, muy larga inicia la Inicia. Bueno, ahí ir por parte de se prepara para. Para tiene esta patada, para dar inicio a la segunda mitad. Característico saludo militar. Y ahí viene una buena patada, cerca de la yarda. Cerca de la yarda, bien, viene el recuperador, Juanito. Oh, cerca de la yarda 25. 25. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra <risa> visitante. Pero, pero, pero, es carrera, logrando obtener aproximadamente 4 yardas. No, no, es no, cuatro segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar aproximadamente para la escuadra segunda visitante. Esto es pase y es incompleto. Parece que el equipo, equipo tercera oportunidad, 6 yardas por el avanzar para la escuadra visitante. Bien, bien. bien. Se, prepara, se prepara la línea ofensiva, hace los últimos ajustes. en posición, se inicia la jugada. Se le cae el balón. capturado el, el, el... el... el coreback. Cuarta oportunidad, oportunidad aproximadamente 20, 18 yardas. posición, Primera oportunidad, diez yardas por avanzar de la patada cerca de la yarda de por el de los la fase la hora puede la fase de la fase de la de los. Primera oportunidad, yardas de la para la escuadra de la fase la escuadra de la fase de la fase de la fase de la fase de Segunda oportunidad Casi 20 yardas por avanzar para el Escuela Esto va a ser pase largo Y es incompleto Tercera oportunidad aprox 22 yardas por avanzar 20 yardas la jugada es presionado el crack. Logra salirse del, tac del primer tacleo, pero no del segundo. Vamos a ver consigue. Es patada. Decide correr, pero es tacleado. Primera oportunidad para la escuadra. 10 de equipo. Segunda oportunidad: 8 yardas para el primero. 10. Es carrera por parte de la escuadra visitante Tercera oportunidad para la escuadra visitante Ah, Es casi interceptado Cuarta oportunidad Para la escuadra visitante Vamos a ver aquí la batada del peje de pesada, el de de Pelerón, corta, atada, matada, despeje de Fue muy corta muy corta. y Sale del... Cerca de la yarda 35. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar, esto va a ser pase. pase. Es pase completo. Me gusta esa confianza que Segunda en oportunidad se para se la se escuadra se de, de Luchos, pase Bien. rolado, sigue moviendo las piernas. Tiene su primera oportunidad un poco más de Y es detenido la por la de escuadra de de defensiva Pero hay el primer 10 para la escuadra de ofensiva. Primera oportunidad, esto va a ser pase Es incompleto Es incompleto el primer Inicia la jugada, la jugada la Recibe Recibe la carrera Lo no va conseguir un poco más de 4 La línea defensiva de Peler rojas. Tercera oportunidad, 8 yardas romada, para avanzar. 15, Esto va, va a ser pase largo, largo pase Bien, incompleto. incompleto. Ganar una victoria el día de hoy. Cuarta oportunidad, viene patada de espejo para la escuadra de lucha. Sí, concuerdo contigo, este Ramsted, ambos equipos tienen hambre de ganar y las defensas han estado dando un papel muy importante ya que ambas no han permitido que el equipo avance ni de los dos equipos defensivos. Tiene primera oportunidad para la escuadra visitante. Ver, la Diez yardas y por ropa. avanzar. En esta oh. su la tercera serie ofensiva de la segunda mitad. Esperemos el equipo defensivo de Quilotoa diga algunos trabajos para ah. la jugada. Viene a atacar de nuevo. Diez de defensa, no lo permite. Segunda oportunidad, aproximadamente 4 yardas por avanzar y para y la escuadra. La Rola gira se quita una tacleada el prueba el... tercera la oportunidad para la escuadra visitante ¿Tú ¿Tú tú esto es pase incompleto y así es como termina la tercera parte y pasamos a la ¿Tú última tú te te del encuentro <tose> pero ¿a qué hora ¿cómo? Muy despeño, ofensivo, los Aguiluchos esta noche nos Tiene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Primero, primero, para la escuadra visitante. Que se note esa hambre que tienen los Aguiluchos de realizar una anotación. Ya en zona de juego, ofensiva, Inicia la jugada. Segunda la oportunidad para la, la escuadra visitante viene primera oportunidad para la escuadra visitante, acercándose cada vez más a la zona de anotación, viene carrera por el centro la defensa, evita que pase. segunda oportunidad, nueve yardas por el primero y es para la escuadra visitante engaño de carrera. Esto va a ser pase. Es presionado el playback Logra detenerlo la escuadra defensiva. Vamos a ver qué logra la defensa de Tercera oportunidad. Aproximadamente 16 yardas por el primero y 10 yes. Rola. Esto va a ser pase y es tapado. Es incompleto para la escuadra visitante. La cuarta oportunidad para de poder superar el equipo de, la defensa el equipo de Cuarta oportunidad, esto va a ser pase y es completo, es completo. Primera oportunidad para la escuadra de luchos si y ya por parte de la ofensiva de esta noche. En posición, primera oportunidad para Tienen sí, los bien. controles, vamos a ver qué realiza el conseguir El pase de rolado. Incompleto. Listo para la jugada. Segunda posición. oportunidad, 10 yardas por avanzar jugada. Pase incompleto. Más, es y... anotación primera. para la escuadra visitante. Primera. Después de la anotación de la escuadra visitante, viene la jugada de conversión. Al parecer se la van a jugar. Ya en la zona de anotación. No se ve que vayan a patear. entonces están opción, callback, en posición el coreback. Formación y. Engaño de carrera, esto va a ser pase y es completo. Viene patada de kickoff de los Piles Rojas. El equipo de Piles Rojas con la patada. Un poco larga, cerca de la yarda 15. Con la recepción empieza a correr el balón. Avanza, avanza, cerca de la yarda 50. Avanza ahí, es parqueado, cerca de la yarda 50. Los controles, inicia la jugada. El pase, pase incompleto. Segunda oportunidad es pase rolado. Y lo sacan en la línea, aproximadamente 5 yardas. Viene para pichar el coreback, pero decide correrla, logrando ganar una yarda aproximadamente. Cuarta oportunidad para la escuadra. Local. Última oportunidad. Cuatro, tres yardas atrás. Hay tiempo fuera para la escuadra local. Cuarta oportunidad. Esto va a ser pase interceptado por la escuadra sí, de visitantes. Siguen moviendo las piernas. Lo alcanzan a sacar de una yarda 10 aproximadamente. Okay. Primera oportunidad. Primera y gol para la escuadra visitante. Ya, ya, ya en hay Cañuelo, hay castigo. Veamos que indican los oficiales. Viene después del castigo para la escuadra visitante. Repite Down. Primera y aproximadamente 12 yardas para el Touchdown. En especial son los 10 partidos ¿sí? ¿no? Segunda oportunidad. Es presionado el coreback. Hay tiempo fuera. No, no hay tiempo fuera. El oficial indica los últimos dos minutos del encuentro. Tercera oportunidad rola del lado izquierdo coreback y es pase incompleto cuarta oportunidad para la escuadra visitante deciden jugarla va a ser pase completo era Primera oportunidad para la escuadra Hay tiempo fuera Primera oportunidad, 10 yardas para la escuadra local Segunda oportunidad 8 para avanzar para la escuadra local Esto va a ser pase, decide correr el back. Lo dejan solo Sin embargo es detenido Tercera oportunidad, de 7 a 8 yardas, por el primer 10 para la escuadra local, Roland del lado derecho, esto va a ser pase, sigue corriendo Correval, y es detenido, obteniendo aproximadamente su primer 10. Primera oportunidad, 10 yardas, por avanzar para la escuadra local, Roland del lado derecho, esto va a ser pase... Segunda oportunidad para la escuadra local. Y es detenido por la escuadra defensiva. Tercera oportunidad. Esto va a ser pase. Decide correr coreback. Los oficiales indican que ha terminado el encuentro.